El aviso publicitario En todos los casos, estos avisos utilizan un lenguaje en donde prevalece la intención de influir, de persuadir al destinatario. Esta función del lenguaje se llama función conativa o apelativa. Se caracteriza por el uso del imperativo y del vocativo, aunque el presente del indicativo y el subjuntivo pueden utilizarse como formas de mandato. En el lenguaje oral se emplea el tono agresivo o de mandato o súplica. En general, en las publicidades abundan las secuencias argumentativas, pero también pueden aparecer otras como las secuencias descriptivas, narrativas y explicativas. Simplemente controla todo. La oración que encabeza el aviso del control remoto está en imperativo y es sumamente persuasiva, ya que apela a una noción de poder, Controla con respecto a las posibilidades de acceso que brinda el artefacto y de simplificación y funcionalidad, simplemente. Esto se reafirma en el texto que sigue, con oraciones afirmativas en presente del indicativo, en las cuales se explican las virtudes de poseer este control remoto. El de siempre, el de hoy. En este caso se usan dos oraciones unimembres que apelan a la trayectoria de la marca Trapiche, que es una garantía de calidad para el nuevo producto que lanzan al mercado. La pregunta retórica que aparece después es una invitación a comprobar y probar el nuevo vino. ¿Por qué le haces esto a tu Epson? El encabezado es una pregunta retórica que llama la reflexión y que indica la conveniencia de tratar con cuidado las impresoras. En las oraciones siguientes, en las que se utiliza el imperativo y el presente, se explica el motivo de la pregunta. No usar cartuchos originales. En la oración en presente se menciona otra ventaja, están a tu alcance. O si sea, el problema de que los cartuchos originales son caros está superado. A 15 minutos de Puerto Madero hay una vida mejor y cuesta mucho menos. Esta oración es presente del indicativo, es muy persuasiva porque en ella se afirma que lo mejor es muy barato. En el texto que sigue predomina el imperativo y se detalla la conveniencia de los precios de los lotes, de la diferencia de calidad de vida que ofrecen, el colegio, los deportes, etc. Algunos recursos, oraciones unimembres, oraciones en presente del indicativo, oraciones en imperativo... Preguntas retóricas, puntos suspensivos.